Estamos con el alcalde de Colchane, Javier García, estamos también con Estepan, estamos dando una vuelta a esta saga de reportajes, ¿no es cierto?, lo que pasa en la frontera, con situaciones que son indignantes, ¿no? Eh, y también, Javier, eh, las notas de Estepan reflejan algo eh, que las cruza todas, ¿no?, que es la precariedad también eh, que hay en el norte de Chile para investigar los recursos... Eh, uno siente desde acá que no son los adecuados. ¿Qué, qué piensa usted? Gracias, Julio César. Eh, Monserrat, y por supuesto saludar a todos aquellos que están en el estudio. Eh, lo que nosotros sentimos es indignación, abandono por parte del Estado. Más allá de los anuncios que se han hecho en diferentes momentos, en diferentes gobiernos, y más aún todavía con la ex ministra nueva, eh, Siches que visitó Colchane y realizó ciertos anuncios aquí, ...cuestiones que no se han cumplido... ...sentimos por cierto... Eh, ...un desplazamiento de parte del gobierno... ...a esta comuna... ...principalmente por la inseguridad que vivimos... Eh, ...hemos visto claramente... ...que ha, ha aumentado el, eh, el flujo migratorio... ...en estos meses debido a las altas temperaturas... ...ya que los meses de junio, julio, agosto... ...había disminuido... ...sin embargo, día con preocupación... ...cómo siguen ingresando migrantes... ...por pasos no habilitados... Lo que sí hemos visto es una modificación en el ingreso, es decir, están más organizados. Y creemos que hay grupos eh, que se dedican a aquello y que están operando desde Bolivia y que prácticamente ingresan por el sector de Parajaya, distante a 10 kilómetros de nuestra localidad de Colchane, como también al sector sur, que es la localidad de Pisidachoque, por donde están ingresando de manera organizada. Es decir, estos grupos le trasladan a migrantes hacia la frontera y hay otros vehículos esperándolos ya, ...en el sector chileno para trasladarlo directamente a Santiago, a Iquique, Alto Picio, etc. Sin embargo, vemos con preocupación la, digamos, la falta de, eh, de implementación que el gobierno se ha comprometido... ...como por ejemplo eh, la falta de un equipo de rayos X, también un sistema biométrico para identificar a aquellas personas que no sabemos quiénes son, porque el autodenuncio solamente se refiere al, a los datos que entrega el migrante que llega sin ninguna documentación de identificación. Y eso claramente ha, está generando una incertidumbre, una inseguridad, no solamente en Colchane, sino en la región de Tarapacá. Nada o sea, más que nosotros queremos alcalde, cuando usted no escribe... Porque los anuncios lamentablemente claro, son innecesarios hoy día. Cuando Digamos, usted describe toda esta situación... Eh, que el gobierno, o ¿Perdón? Cuando usted describe toda esta situación, es la misma situación que describió hace uno, hace dos años. ¿Nada ha cambiado? ¿Nada ha mejorado? ¿No ha habido ningún avance en el control fronterizo? Lo que hemos visto es mayor inversión para, eh, eh, para los migrantes, en el sentido de que hay mejor eh, infraestructura en el campamento... Eh, ...locomoción diaria para ellos... ...para desplazarlos a Iquique... ...alimentos, abrigos... ...pero en relación a mejorar la seguridad como también a la reparación después del saqueo que sufrieron los colchaninos en el mes de febrero del 2021, no se ha cumplido nada. Nosotros hemos pedido 120 millones de pesos para indemnizar a las familias que perdieron todos, solamente 90 familias. Sin embargo, el gobierno hoy día ha ofrecido a través de la CONADI 10 millones de pesos, que por cierto no es suficiente y tampoco se ha eh, implementado. ya Hoy día no hemos visto claramente eh, un, una despreocupación absoluta, tanto del gobierno central como también de la delegación de Tarapacá, ya que hemos visto eh, sí una apertura al diálogo y yo he tenido toda la voluntad y he participado en todas las reuniones tanto en Quique como en Santiago, pero las reuniones son eternas, no hemos visto siquiera una implementación de las medidas anunciadas, lo cual nos preocupa tremendamente considerando que vemos un aumento significativo de migrantes que ya vuelven a ingresar. Recordemos que en este mes dos personas se accidentaron en la zanja eh, de Colchane, justamente eh, tratando de cruzar eh, nuestra frontera, Presidente. como también hemos visto como el bofedal de... Hubo un problema técnico, pero de hecho le quería preguntar al alcalde, porque la, la U... que dejan eh, abandonados también maletas con ropas y está perjudicando a los animales. Y bueno, la muerte también de un migrante de hace días en ese sector es un hecho claro que demuestra... Mire, el alcalde comentaba algo súper importante. La última gran medida que anunció el gobierno de Sebastián Piñera fue la construcción de la zanja. La anunciaron con bombos y platillos. Invirtieron varios millones de pesos en construir esta zanja que tiene alrededor de 3 kilómetros de largo por 4 de ancho por 4 de profundidad. Pero resulta que nosotros conversábamos con carabineros y en vez de disminuir... ...la cifra de, de inmigrantes que cruzan hacia territorio chileno... ...lo que hicieron fue hacer que los inmigrantes bordearan esta zanja... ...y al bordearla tienen que pasar obligatoriamente... ...por el bofedal que es un pantano... ...y en lo que va de este año van 22 inmigrantes fallecidos... ...por evitar esta zanja y quedarse atrapados en este bofedal... ...y lamentablemente, que lo comentaba Carabineros... ...dentro de los 22 fallecidos van dos niñitos menores de edad... Estepan, eh, vamos a restablecer eh, la conexión con el alcalde de Colchane. Vamos a seguir comenzando con Estepan. Tenemos invitados, tenemos otros invitados más, pero vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de medio ¿Qué está pasando en la frontera entre Bolivia y Chile? ¿Cuántos migrantes eh, están pasando ahora que ha mejorado el tiempo? Lo decía el alcalde de Colchane recién, eh, Javier García, que con eh, la disminución de los fríos... ...había empezado a aumentar el flujo migratorio irregular... ...y vamos a tomar contacto para saber qué es lo que está pasando ahora en la frontera... ...con eh, Juan Condori, nuestro eh, corresponsal en el lado boliviano, en Pisiga Carpa. ...Juan, tanto tiempo que no te veíamos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, cuéntanos cuál es la situación eh, de eh, los migrantes... ...cuánta gente está pasando en estos momentos, cuánta gente espera pasar durante estos días... ...Juan, adelante... Gracias, eh, Monsedad. Un saludo especial desde Bolivia. Igualmente para nuestro colega Julio César, allá en Santiago. Eh, muy buenos días a todos, a todo el país. Eh, nos encontramos exactamente acá en la frontera de Pisiga, Bolívar. Eh, comentarte a esta hora de la mañana, nos, aquí son exactamente ya las 11, un poco más. Vamos a eh, mostrarles las imágenes eh, por este lugar. Exactamente. Queremos eh, mostrarles. Estamos a unos eh, metros, como no? de la línea fronteriza entre eh, Chile y Bolivia. A ver, queremos mostrarles por este lado. Es que tenemos un, un poco de mala señal, no? ¿Juan? Queremos eh, decirles que. Diga, diga, Escucho. Juan, eh, la migración ilegal sigue ocurriendo pese a las distintas medidas que se han tomado en la frontera. El gobierno anterior comentábamos recién, construyó una zanja eh, que anunciaron con bombos y platillos y la verdad es que de mucho no ha servido. ¿Cómo se controla hoy día desde el lado boliviano teniendo en cuenta que las autoridades chilenas proyectan para el mes de septiembre un nuevo aumento? Nosotros conversamos con Canario, nos decían que a partir de septiembre se espera que haya una explosión nuevamente de la crisis migratoria. Juan, ¿cómo están controlando allá desde el lado de Pisiga, Bolívar, este, esta migración ilegal? ¿Existe presencia de militares, de policías? Eh, Comentarles que llegué hasta esta mañana de, de la ciudad de Oruro, que no se encontró muchos migrantes en el lugar donde se pasaban ¿no? eh, a pie, el lugar donde pasaban los migrantes ilegalmente, no se encontró ningún migrante, le comento. Ahora me comentaban también algunos que están en el lugar de acá de Pisiga Bolívar, indican ellos que ellos indican que pasan en la noche, durante la noche, ¿no? Porque en este momento queríamos mostrar el lugar como le mostramos el anterior mes, ¿no? Aquellos meses que hemos eh, mostrado en sí de la zanja cómo ingresaban ilegalmente los eh, compatriotas, ¿no? Y ahí los eh, migrantes. Entonces en este momento no se ve ningún eh, migrante que se puede observar en, en el lugar de la sanca. Julio César. Muchas gracias, Juan. La verdad es que vamos conduciendo ahí un poquito más. Son imágenes absolutamente en directo, ¿eh? en vivo. Estamos en la frontera con Bolivia y ahí está mostrando, Juan, cómo es la situación en este instante. La verdad es que, claro, esto eh, es la formalidad, ¿no? No, no, no, no Estamos hablando no, de la no, frontera legal. Claro, ¿no? No, no, no, vamos, no estamos dando cuenta de lo que. Es. Eh, Reporté Estepan y lo que nos está hablando también el alcalde de Colchana a quien despedimos, le agradecemos su participación en el programa, Javier gracias por conversar con nosotros ¿ah? gracias, gracias a ustedes no, gracias a ti, un abrazo gigante, que estés muy bien eh, bueno, y con las imágenes de Juan de Bolivia, nos vamos a hacer un corte, volvemos a Estepan ¿ah? eh, quédate, quédate con nosotros quédate con nosotros eh, vamos a conversar y volvemos de inmediato